Hola, vamos a ver en este tutorial cómo hacer el efecto de un fondo blurreado utilizando CSS. Para eso vamos a ir a nuestro terminal y vamos a crear una carpeta que se llame Blur CSS. Vamos a ingresar a la misma, vamos a crear dos archivos, el index.html y el index.css hola mundo podemos simplemente ejecutarla poniendo botón derecho open live server y con eso también vamos a tener un servidor con actualizaciones eh, inmediatas desde código a eh, la vista en html, en el navegador. Bueno, entonces ahora estamos listos para comenzar con nuestro experimento de fondos blureados. Es muy sencillo. En la parte de la vista html vamos a hacer dos divs. Vamos a poner yellow y el segundo que se va a llamar purple. Perfecto. Y vamos a linkear. Nuestra, nuestra, nuestra hoja de estilos para linkear hoja de estilos tenemos que hacerlo en el head del html y vamos a poner link href y acá vamos a buscar nuestro archivo css y rel va a ser style sheet perfecto, con eso ya linkeamos nuestra hoja de estilos vamos a corroborar que esto funcione Abrimos nuestra hoja de estilos y por ejemplo vamos a decirle que toda la página, todo el documento va a tener un font family eh, tipo sans serif y ahí nos cambia entonces la tipografía. Vamos a decirle también que, eh, que el font weight, solo para... para cambiar un poquito y que se vea más agradable vamos a ponerle ahí un poquito más grueso. Perfecto. Entonces si recordamos el, el, los divs los tenemos organizado, eh, perdón el documento lo tenemos organizado en dos divs, que por ahora se ven los dos iguales. Entonces vamos a identificarlos vamos a encontrarlos diciéndole que todos los divs se le asigne un borde de un píxel sólido rojo. Perfecto. Entonces acá ya podemos distinguirlos. Por defecto los divs de manera eh, de manera inicial se ponen con un width de perdón, un width de 100% y display block entonces siempre se va a ver va a ocupar todo el ancho del de eh, elemento padre nosotros vamos a solo para este caso vamos a decirle que nos ocupe eh, 300 píxeles de ancho y un alto de 300 píxeles Perfecto, como estamos en zoom, ahora sí, se ve un poquito mejor. Vamos a agrandar la tipografía font-size del documento, vamos a poner tres rem, ahora sí. Perfecto, estamos bien. Vamos a entonces declarar que se, pongan, se posicionen de manera absoluta. Esto lo vamos a realizar ¿para qué? Para que podamos posicionar un elemento encima del otro. Entonces vamos a poner que todos los divs se posicionen de manera absoluta. Ahí lo tenemos uno encima del otro. Y ahora deberíamos indicarle que uno de los dos, cualquiera de los dos, se mueva. Para que podamos distinguir el efecto del blur sobre el elemento del fondo. Entonces, ¿cómo seleccionamos uno de los dos? Vamos a hacer un div, eh, eh, child, esta función de acá, y vamos a decirle que sea el odd. Entonces, ahora vamos a, por ejemplo, vamos a asignarle posición left, 150 píxeles. Bien. Y top, 150 píxeles también. Bien, ahí los tenemos entonces perfectamente superpuestos. Al yellow vamos a darle un background color de... Vamos a poner un gold. Y al... Otro, que es el Eden. Vamos a darle Eden de Purple. Ahora sí, perfecto. Eh, bien, entonces creo que estamos listos para implementar el efecto. Fíjense que ahora no vemos nada de lo que está atrás. Si al primero, que es el Purple, perdón, al, al Eden, que es el Purple vamos a ponerle que el opacity sea 0.5 vamos a ver lo que está atrás efectivamente si le ponemos 0.9 lo vamos a ver un poquito que esa es, es la idea porque si le aplicamos el backdrop filter acá está vamos a asignarle que sea blur de qué cantidad le podemos poner 2 píxeles. y ahí fíjense que ya está realizando el efecto que estábamos esperando si yo le puedo poner de 100 píxeles y ahí blurió todo o le puedo poner que sea de 60 píxeles o de perdón, 20 píxeles y le vamos a bajar la opacidad entonces jugando con estos dos valores podemos seguir obteniendo el resultado esperado. Un saludo y hasta la próxima.